Hoy vamos a ver lo que es una cesárea, Caesarian kaiser's Nut. Ok. Bueno, en primer lugar, en invierno ocurre que cuando se forma la flor de la platanera, los frutos aquí, y va subiendo, la flor va creciendo a medida que sube. Pero a veces ocurre que las hojas se atan y no deja salir la flor. Entonces vemos como en esta platanera... La flor está aquí dentro Vamos a abrirla, vamos a hacer una cesárea Para poder sacar los frutos ¿De acuerdo? Vamos Really new and fresh bananas. Esta sería la flor que no pudo salir y ahora la hemos ayudado, ¿vale? Así nacen los plátanos. Y ahora colgará poco, poco a poco, colgará y tendremos los plátanos aquí abajo. Fantástico. Then we put a little stick. Juan Day, little. Un día, un poco más abajo, poco a poco vamos a ir ayudando porque si lo dejamos ahora se partiría, ¿vale? Podemos ver aquí dentro, ven, mira, la torsión que tiene, porque cuando ha ido creciendo no ha podido, entonces ha empezado a hacerse así, ¿vale? Vemos la torsión. Si no sería recto. Ya está. Y eso luego va a salir... Sí. Claro. Entonces, si ahora lo vamos todo a esa parte va... Pero... Sí, sí, gracias por... Entonces, la cuestión es que ahora se endurece un poco. Mañana...